Bueno, acabo de recibir la microcomputadora eh, Microbit, ¿vale? De la BBC, que es la televisión inglesa, que tiene un programa para niños y niñas, muy interesante para empezar a programar. Eh, también se está aplicando en las escuelas en Cataluña y. Eh, Ahora tengo aquí la versión 2 que se diferencia con la versión 1, en que tiene un altavoz. O sea, básicamente, varias diferencias, tiene un altavoz, un pequeño altavoz y un pequeño eh, micrófono. Y, y ahora vamos a ver lo que se puede hacer, pues nada más sacado de la, de la caja. Esta cajita, que es la microbit Go, ya viene con todo lo que hace falta para programar el cable USB, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que voy a hacer es simplemente lo, eh, ver los programas que ya tiene preprogramados y ya sin conectar ni programar nada, simplemente también viene aquí un receptáculo para dos pilas AAA, ¿de acuerdo? Que vienen incluidas, o sea, tiene todo absolutamente incluido por supuesto es un poco más caro que solamente la microcomputadora que es súper pequeña es bueno ya lo veis y la capacidad que tiene pero lo pequeña que es es sorprendente y, y ya sin saber programar ni nada súper divertido como vais a ver voy a conectarlo viene aquí el conector blanco cuando se conecta con pilas y a conectar al ordenador el usb vendría vendría aquí de acuerdo se conectaría se conectaría en este receptáculo pero bueno ahora vamos a conectarlo con con una pila para ver todo lo que puede hacer porque ya lo que lleva programado es sorprendente como veréis ya conecto y se pone en marcha se entienden tiene 25 leds con lo cual se pueden ver letras se pueden ver imágenes oye el ruido y como están parpadeando los leds primero nos saluda hello hola Y ahora una carita de sonrisa, como veis, nos está indicando que apretemos este pulsador, que es el A. Lo hemos hecho correcto, ahora nos indica el B. Apretamos. Y pasamos al siguiente programita. Es agitar, o sea, tiene un detector de aceleración. Y yo empiezo a agitarlo. ¿no? Fijaos como lo de detecta encendiendo LED y haciendo ruido creo bueno ya lo tenemos suficientemente agitado y sí, creo que podemos pasar al siguiente punto al siguiente programita tilt vale hay que incl ir inclinando y pasando al punto Este es difícil, la verdad. He fallado varias veces y entonces te llena otra vez al, al principio. Vale. ¿Veis? Pues nada. Se ha de comenzar de nuevo cuando no se pasa una de las pruebas o juegos. Ya no voy a hablar, voy a concentrarme. Porque a mí al menos me cuesta un poco de pasar mover el led inclinándolo este es fácil, solo hay que pegar una buena agitado hay que esperar a que haya escrito todo y ahora la vez Estoy encendiendo los leds detecto que que sí que lo estoy agitando bien dejo de agitar porque ya creo que es suficiente vale, ahora me concentraré en esta prueba y correcto, lo hemos pasado ahora sí, y ahora la siguiente este es súper divertido porque detecta cuando damos palmadas y el número de palmadas una, ¿veis? dos tres cuatro y cinco, correcto cinco palmadas wow y creo que con esto hemos acabado los juegos que tiene ya preprogramados. Eh, como veis, una introducción muy divertida. Está mi micro está microcomputadora. Pues si veo bastantes likes, si veo que os gusta, pues os enseñaré luego en otros vídeos cómo programarla, cómo hacer juegos divertidos y encima aprender cómo funcionan las computadoras, porque esto, aunque veis lo pequeño que es, eh, esto es una, una computadora. Y de hecho, ya puede hacer bastantes cosas. Y es muy divertida, como veis. Bueno, pues nada. Espero que os haya eh, gustado esta introducción y hasta otro vídeo. Espero. Hasta pronto chicos y chicas